Según el Banco Interamericano de Desarrollo, para 2022 existirá un déficit de más de 600.000 personas que se dediquen a la ciberseguridad en América Latina. Y solo una cuarta parte de las personas dedicadas a la ciberseguridad son mujeres. CNN Business reporta que a nivel mundial hay 3.12 millones de puestos de seguridad vacantes que no se cubren por falta de personal capacitado. Con este curso, queremos que inicies tu camino para ocupar uno de esos empleos vacantes. El crimen en línea ya supone aproximadamente la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. Uno de los factores que limita el progreso de nuestra región en materia de ciberseguridad es precisamente la falta de talento humano capacitado. Estas son suficientes razones para que decidas especializarte en ciberseguridad y empezar una carrera que te abrirá puertas laborales en todo el mundo. En este curso aprenderás sobre los pilares de la seguridad informática, la seguridad física y lógica y las distintas áreas de defensa, seguridad para red y para sistemas, para cloud y dispositivos móviles, para aplicaciones y, entre otras también, para el Internet de las cosas. Además, conocerás sobre los sistemas de monitorización, técnicas de análisis, aprendizaje y contrainteligencia, las fases de un ataque y contramedidas y la regulación y normativa en ciberseguridad en el Ecuador. Este curso es el primero de un programa con más cursos que te permitirán adquirir los conocimientos profesionales para certificarte como experto en seguridad y comenzar a trabajar en el sector de la seguridad informática. El curso está diseñado para ser accesible a personas interesadas por la computación sin grandes conocimientos que deseen iniciar una especialización con futuro laboral. También para estudiantes y profesionales de las distintas ramas de informática o TICs que deseen sumar valor a su perfil tecnológico. Y además, es un recurso imprescindible para abogados o directivos que deseen trabajar en casos relacionados con seguridad informática. A través de este curso podrás conocer los fundamentos básicos y troncales de la ciberseguridad pudiendo dar el primer paso en tu especialización. ¡Vamos a acompañarte en esta aventura! Soy Juan Leiva, experto en seguridad informática, sistemas y sistemas de virtualización de almacenamiento y trabajo actualmente a cargo de la seguridad informática de diversas plataformas de participación ciudadana a nivel global. Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez. Soy administrador senior especializado en ciberseguridad de sistemas, auditor y analista en protección de datos y seré uno de tus profesores en este curso. Soy Francisco Silva, ingeniero en sistemas computacionales y máster en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires, y vamos a acompañarte en esta aventura. Te invito a que juntas cerremos la brecha de profesionales de saber seguridad. ¡Inscríbete ya!